La doctora Paniagua, Erasmo. Doctor Erasmo. Muy, muy buenas tardes a, a todas, a todos, a todos. Les doy la bienvenida a nuestra, nuestra, primera, nuestra primera sesión del segundo bloque de conferencias del seminario del 40 aniversario de la UICSE, Recuento y Reflexiones sobre la Investigación en la PESI-Tacala. En este caso, tenemos el honor de, de, de tener como invitada e invitado a la doctora Marta Sarcedo y el doctor Gerardo Ortiz, que nos van a presentar la ponencia, el tema, sobre la evolución de la unidad de morfología y función. Este es muy importante, eh, porque pues son nuestras unidades este, eh, que nos acompañamos dentro, dentro de la FES. Es decir, eh, para, para quien está viendo este, este video o lo va a ver en diferido, la, la, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala tiene varias unidades de investigación. Una de ellas es la UICSE, ¿no? Y en este seminario que nos convoca a los 40 años, pero hay otras unidades que vamos a estar viendo en las siguientes semanas, la primera, la primera que es la, la, la unidad de... Ponlo, Que inclusive, inclusive eh, eh, eh, ellos modestamente en la historia de, en la historia de su unidad eh, se, se ponen al mismo tiempo que la UICSE, pero en realidad la unidad de hemoropología y función antecede a la conformación de, de, de la UICSE. ¿no? Entonces, pues eso es nuestra hermana mayor, ¿no? Y lo que tenemos aquí es al doctor Gerardo y a la doctora Marta que, que nos presentarán su historia. Voy a presentar a ambos. ¿no? La doctora Marta Salcedo es profesora titular B, definitiva, y obtuvo el grado de licenciatura en el 81, la maestría en el 86 y el doctorado en Biología en el 2010, todos en la UNAM. Eh, imparte docencia en biología celular y bioquímica desde 1978 y ha aprobado 90 cursos de superación académica. Ha titulado a varios estudiantes ¿no? de licenciatura, de posgrado, ha sido jurado de titulación en una infinidad, aquí dice 100, 100 exámenes de licenciatura, 5 de posgrado, ¿no? además de ser tutora institucional desde 1992 hasta la fecha con más de 40 estudiantes ¿no? y servicios sociales. Es coautora de 33 ponencias, 10 artículos científicos, tres libros, participó en los procesos de cambio curricular de los planes de estudio de 1994 y el 2015, así como en la elaboración de cartas descriptivas en contenidos y programas de módulos y asignaturas, también, y también en los procesos de acreditación de, de, de la carrera en el 2006 al 2016. Además, ha, ha, ha este, colaborado en proyectos institucionales como PYMES y PAPIT. Y bueno, ha tenido distintos grados académicos administrativos como jefa de departamento eh, por un par de años eh, a partir de 87 jefa de carrera por seis años en el 89, consejera técnica en el periodo 2012 a 2018. Y bueno, y actualmente es miembro de la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biología. Pues bienvenida, doctora Marta Salcedo. Eh, voy a presentar ahora al, al doctor Gerardo. El doctor Juan Gerardo Ortiz Montiel nació en la Ciudad de México y obtuvo su licenciatura como biólogo en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, ENEP, en 1981. Además, llevó a cabo sus estudios de maestría en fisiología vegetal en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde posteriormente también obtuvo el grado de doctor en 2006 en ciencias químico-biológicas. Como profesor de asignatura, desde 1981 ha impartido las asignaturas de Biología Celular, Biología General, Metodología Científica, Laboratorio de Investigación Científica, morfofisiología Vegetal, Fisiología Vegetal, Laboratorio de Investigación Científica 1 y 2, Laboratorio de Investigación Científica 7 y 8, en la carrera de Biología de nuestra facultad. Y como profesor asociado y ahora como titulara, también ha desarrollado actividades de investigación en el área de fisiología vegetal, particularmente a aplicando metodologías de cultivos de tejidos vegetales en la unidad de morfología y función con tres líneas de investigación. Además ha dirigido eh, 42 tesis de licenciatura, ha sido miembro de comités tutoriales de posgrado en la maestría de genética en el colegio de posgraduados, en la maestría de desarrollo agrícola del tecnológico del Valle de Oaxaca y en la maestría de ciencias químico-biológicas del Politécnico Nacional, además del doctorado en ciencias eh, químico-biológicas del IPN y... Cuenta con eh, 27 artículos originales de investigación en revistas nacionales e internacionales, así como es coautor de seis libros. Además de participar en congresos y eh, en proyectos PAPIME, PAPIP o Conacito. Actualmente es jefe del laboratorio de cultivos y tejidos vegetales y coordinador de la unidad de morfología y función. Pues bienvenidos, doctora Marta, bienvenido, doctor Gerardo. Eh, eh, el, el estrado es todo suyo, ¿no? Y este. Pues eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando el doctor Gerardo Ortiz me invitó a dar esta primera parte de esta presentación titulada Evolución de la Unidad de Morfología y Función, le empecé a hacer algunos comentarios, ¿no? ¿Cuál era la importancia de platicar y de establecer cómo fue que se formó la unidad? y la expertiz que cultivamos y lo que hemos podido hacer en este tiempo. Les agradezco mucho a los compañeros que me invitaron, también creo, porque yo tuve oportunidad de, de al menos meterme algunas en vivo, me gustaba ver las, este, las ponencias, estuve viendo las ponencias de varios de los profesores que están en la UICSE, no de los proyectos de investigación curricular, educación para la salud, etcétera, de tal manera que me da gusto que la gente que sembró en Cosas se ha ido madurando. ¿no? El, el origen de las unidades, como lo decía el doctor Alejandro, fue diferente, ¿no? Y ahorita lo, vamos, lo voy a contextualizar, esa es mi intención, contextualizar a la UMF, porque como decía el doctor Alejandro, fue la hermana mayor, pues hermana mayor con muchas dificultades para ser la hermana mayor, ¿no? ¿Por qué razón? Pues por el devenir histórico, por los... los la urgente necesidad de la formación de recursos humanos que la investigación fue avanzando de manera diferente, no, diferenciada, y que tiene su propio devenir cada unidad, que bueno que van a estar las otras unidades, pero que pueden saber qué fue lo que le pasó a la hermana mayor para poder consolidarse. ¿no? Entonces agradezco mucho a los que están escuchándonos. Yo le decía al doctor Gerardo, lo que a mí más me importa, dado mi experiencia y mi participación en los planes de estudio particularmente de biología es un poquito el contexto no del contexto en la investigación de la investigación en las unidades multidisciplinarias entonces si nosotros revisamos un libro que es muy clásico muy clave que lamentablemente no toda la gente lo conoce pero yo tuve la oportunidad de conocerlo hace unos 33 años cuando me comprometí en la jefatura de la carrera de biología para establecer el nuevo plan de estudios, tuve que ir a buscar bibliografía y buscar información. Hay un libro muy valioso que produjo esta universidad en 1980, cuando el doctor Sarucán, Diego Sarucán, perdón, el doctor era el doctor que fundó las FES, el doctor Soberón, las mm. Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales era rector, y que se llama La Universidad en Marcha. Es un libro muy interesante. Y el capítulo 11, ese salió en 1980, editado ese libro, y lo pongo a colación porque es cercano a la formación de las dos unidades, ¿no? De la hermana mayor y de la hermana que al final resultó la mayor, ¿no? La Wix. De tal suerte que en ese contexto se consideraba a las universidades multidisciplinarias. Si uno lee ese capítulo, ahí ve uno la gran visión de los que coordinaban a la universidad para Proponer la creación de estas unidades multidisciplinarias como polos de desarrollo, principalmente primero para la docencia. La necesidad de atender el incremento crucial que tuvo la matrícula de la UNAM en la década de los 70 y que le permitía a la, re, a la universidad pública dar respuesta a esa necesidad ¿no? de, de formación de recursos humanos. Pero en un apartado de ese mismo capítulo 11, que es acerca de las unidades multidisciplinarias, nada más cabe recordar que la primera unidad multidisciplinaria de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales es la, lo que es ahora la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Esa facultad inició de en el 74 y e acá la iniciamos en el 75, de tal forma que en el apartado de las funciones sustantivas Allí se planteaba, en ese, en ese texto tan importante de la Universidad de en Marcha, el libro, que las unidades multidisciplinarias debían de estar vinculadas a dos procesos importantes, funciones sustantivas de la universidad, que era la investigación y la extensión. Dar servicios a la población. Es evidente que la cantidad de matrícula que ingresó en 75 cuando abrió la, la escuela, era tan enorme que las autoridades de la propia escuela tenían un poco de atraso respecto a la universidad en marcha, ¿no? El atraso era que lo primero que hay que hacer es atender a los estudiantes, obviamente de licenciatura, esos estudiantes de licenciatura iban a poder hacer, sobre todo los de las carreras profesionalizantes de enfermería, si enfermería no era licenciatura, era técnico, la carrera de cirujano dentista y por eso estaban las clínicas, ¿no? Obviamente esta tiene muchas clínicas. Entonces, decía el doctor antes de que empezara la presentación formal, que es muy interesante recabar la historia de nuestra facultad. Yo a creo ver, que a algo, es algo valiosísimo, ¿no? De tal manera que en este contexto si uno revisa lo que la Universidad en Marcha pedía, creo que la actual Facultad de Estudios Superiores ha cumplido a cabalidad las expectativas de los fundadores de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales en sus funciones. Tenemos una fortuna que solo tenemos carreras de dos, cultivamos dos consejos académicos de área, que es CAPTIS y CAPS de Sociales. ¿no? no tenemos tantas carreras como en otras mismas multidisciplinarias, Acatlán, Cuautitlán, ¿no? y no tenemos la participación de tantos consejos de área. Yéndonos al contexto de la creación, el edificio de la unidad de morfología y función, fue hecho buscando la bibliografía en 1976, pero he de comentarles, este edificio de la unidad de morfología y función, ahora que pase el video van a darse cuenta cómo está el edificio y cómo estamos los laboratorios, en 1976, a un año de haber iniciado la este, escuela en Alnepistacala, era un edificio dedicado a la docencia, era la unidad de anatomía, aquí se daban las clases de anatomía para las carreras de médico cirujano, cirujano dentista y la carrera de biología que se, cursaban los, los los cursos de, se llevaban los cursos de anatomía animal comparada, lo otro era de humanos. Era una instalación de docencia. Lo que quiero apuntalar es que la unidad de morfología y función no fue estructurada arquitectónicamente para ser una unidad de investigación. Una de las cuestiones que planteaba el proyecto de descentralización de la UNAM era las nuevas formaciones académicas a través de planes curriculares de orden de tipo modular. Las carreras se dieron a la tarea de implementar eso, los nuevos planes. Cuando cambia el plan modular de cirujano-dentista, de medicina y luego de biología, el de biología particularmente abrió hasta el 79, la, el, la unidad de morfología actual, que era aulas de anatomía, era un edificio. Y yo creo que ahí sí cabe resaltar para nuestra historia la gran visión y la, el gran planteamiento de en su momento era nuestro jefe de división de ciencias básicas, los psicólogos tal vez no lo conocieron, los fundadores, de la, del doctor Melitón Luna Castro, que era el jefe de la división de ciencias básicas, y el doctor Rodolfo Limón Lasson, que era el jefe del Departamento de Ciencias Bioquímicas y Médicas, ¿no? Porque ellos fueron los que tomaron, con el acuerdo, con la dirección, con el Consejo Técnico, la creación oficial de la unidad de morfología y función. Eso no sucedió en la WICSE. Iztacala es una dependencia que tiene el pregrado y el posgrado separados. Entonces, cuando surgió la WICSE, que surgió un tiempecito después, aunque diga el doctor que la, la hermana mayor es la OMF, no, porque la WICSE sí surgió, se planeó, se estructuró en el marco de la universidad en marcha como una instalación de investigación formal en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. De tal manera que de un inicio en la UNF era una unidad de docencia. En 1982 se convirtió en una unidad de investigación, pero de una manera incipiente, en un proceso que fue, pues digamos, especial porque los académicos primeros que habitaron la unidad de morfología y función Venían principalmente del área médica. Estoy refiriéndome a la doctora Elsa Calleja Quevedo, que fue la primera coordinadora. Estaba a punto de venirse para acá la doctora Rose Eisenberg, pero ella dijo, no, me quedo con mi laboratorio en el L2, que ahí era el área de embriología. Allá se quedó. Y así pasó. Algunos maestros de, de algunas áreas disciplinarias, como es bioquímica, genética, biología del desarrollo, etcétera, se instaló en los laboratorios que incipientemente se estaban adaptando, porque fue un proceso adaptativo, para montar los laboratorios que nunca las instalaciones estuvieron estructuradas para hacer eso, ni planeadas, a diferencia de la WICSE, que sí. Y la unidad de morfología y función estaba organizada por laboratorios, no por proyectos. Y en el 82, yo creo que lo platicó el doctor Peñalosa, cuando surge el primer reglamento de investigación de la en Epistacala, se decía que la unidad de morfología y función era una unidad de apoyo a la docencia y la vinculación con la docencia era crucial y lo ha sido, es y lo ha sido. Posteriormente ya se incorporó el posgrado y otros, otros avances, pero en el momento que la unidad de morfología y función es reconocida oficialmente como una unidad de investigación, Entran distintos académicos, estuvo como fundadores la doctora Elsa Calleja, el doctor Estéfano, que también venía del área de biología de la reproducción, la doctora Meredith, el doctor, el profesor Sergio González Moreno, que él estaba en un laboratorio de bioquímica en el L4, y como por ahí en esos tiempos llegó, algunos doctores, porque es interesante a leer todo lo que hemos vivido y a reflexionar al respecto. En ese momento, dado que estaban adecuadamente, había un anfiteatro y las instalaciones de anatomía estaban muy bien instaladas, muy bien puestas, la, la escuela y por instancias de la universidad y la rectoría hubo un proyecto muy interesante que no cuajó en un posgrado, que era la especialidad médica de medicina forense. Se la encargaron a la Néptiz Tacala porque no la quiso hacer la facultad de medicina. Y Zaragoza enfrentaba otras situaciones. Recordemos que Zaragoza tiene carrera de medicina. Y entonces un día, pues se va uno enterando que va a ver aquí en Iztacala, en la unidad de morfología y función, la sede de un poco po po posgrado. Allí estaba el doctor Jesús Gasca, el doctor Paul Mar este, García Torres, el doctor González Angulo, no Amador, sino Roberto González Angulo. Estaban personas de alta relevancia en esa área porque querían implementar ese posgrado de medicina forense, una especialidad médica de medicina forense. Obviamente en estos tiempos eso está de muy emergente, importante, ¿no? Pero por alguna razón ese, ese asunto no prosperó exactamente. Entonces los primeros laboratorios de la unidad de morfología y función fueron laboratorios disciplinarios con nombres de, de disciplinas, biología de la reproducción o bioquímica o anatomía, en anatomía humana, anatomía animal, incluso después se separaron. En ese contexto, la unidad inició como una unidad de investigación, de apoyo a la docencia, y las relaciones laborales también eran importantes mencionar. Solo se asignaba a un profesor de asignatura, que generalmente tuviera más de 30 horas o tiempo completo, Ocho horas, que era lo que podría más dedicar a su investigación, pero no ocho horas adicionales a su contrato, sino ocho horas al inicio de una actividad de investigación de apoyo a la docencia. Si nosotros vemos los números de la UMF, yo estuve haciendo una recopilación de la, del fuerte, digamos, el plus que tiene la UMF ha sido la titulación de muchísimos tesistas de licenciatura, principalmente de la carrera de Biología por razones importantes. Como vinieron los cambios curriculares y en biología en particular, el cambio curricular de la carrera de biología implementado por el Plan Modular en 1979 trajo la necesidad de contar con más instalaciones de investigación, fue necesario abrir otros laboratorios porque se tuvieron que ir adaptando, haciendo las adecuaciones e invitando a los profesores que tuvieran oportunidad de montar un, un laboratorio, un proyecto, buscar apoyos internos primero, tal vez de las asignaturas, de tal manera que en Iztacala como el pregrado lo tenemos separado del posgrado, pues la ONF como con, se, se, se contemplaba como una unidad de vínculo de, de investigación, pero en apoyo a la docencia, no fue tan inmediato la incorporación de los trabajos de la unidad al posgrado, pero no fue tampoco tardío. En la OMF ha sido la sede principal de dos posgrados muy importantes, que fue el posgrado de biología de la reproducción, dado que había varios laboratorios enfocados a esa área de conocimiento, y el posgrado, ese fue muy, muy reciente, más a los 10 años de la UMF, en 1992, el posgrado de Biología de Recursos Vegetales. Entonces, empieza a haber una vinculación, y lo saco a colación porque yo leí unas cuestiones al leer una publicación que sacó la facultad, ya todavía no la hemos facultado, a 30 años, en 2005, en 2005, el, a los 30 años de la en Iztacala, casi FES Iztacala, porque el posgrado del doctorado de Psicología y está acá la, cuando se hace facultad, pues ya somos facultad, pero antes éramos sede, pero había varios posgrados y en, me dio mucho gusto recordar, porque algunos biólogos participaron en esos posgrados, estaba la maestría de neurociencias, cuya sede era la UIX, bueno, ¿qué les digo a ustedes? Modificación de conducta, lo estoy diciendo, para el personal adscrito a la UMF y sobre todo el personal muy joven. Es claro que cuando hablamos de esas fechas de 1982, tenemos actualmente en la UMF distinguidos académicos jovencitos que no habían nacido o que estaban naciendo. ¿no? Pero esos posgrados de biología de la reproducción y el posgrado de recursos vegetales fortalecieron de manera significativa la investigación. No prosperó el posgrado de medicina forense, pero sí se incorporaron más académicos y siempre para que haya un producto tenemos, tiene que haber siembra, tiene que haber inversión. Iztacala tuvo la fortuna de tener un programa de estabilización laboral en 1986, a cuatro años de haber iniciado formalmente la UICSE con un estándar diferente y de alta investigación a una unidad modesta, de unidad de morfología y función, con una investigación vinculada a la docencia y luego al posgrado. ¿no? De tal manera que el programa de estabilización laboral apoyó bastante el crecimiento de la unidad de morfología y función. ¿Por qué razón? Porque profesores que de ante, de anteriormente habían recurrido a otros posgrados de la propia UNAM o fuera de la UNAM, Chapingo, el Politécnico, etcétera, tuvieron oportunidad de incorporarse ya formalmente a los laboratorios. Quiero aclarar que cuando pase el video el doctor Gerardo, y lo este, platique al respecto, los diferentes laboratorios no tienen el mismo tiempo de antigüedad, el tiempo de antigüedad inicial lo tienen estas áreas que mencioné, el área de anatomía, el área de biología de la reproducción, incluso tenía bases el área de histología, que era el área de la doctora Elsa Calleja, el área de bioquímica, etcétera. Pero a medida que ha pasado el tiempo, los laboratorios han adquirido nuevos habitantes sobre todo algunos vinculados al posgrado de biología de la reproducción, de la biología de recursos vegetales. Por eso es que tenemos laboratorios tan disímbolos como este, zoología acuática, inmunología de no sé qué, etcétera, ¿no? Control de plagas, etcétera. ¿no? Entonces, esa es la explicación, porque la incorporación de los laboratorios, yo misma yo no me incorporé a la unidad hasta posterior al 89, prácticamente en el 90, ¿no? pero ya era profesora de carrera y el trabajo lo hacía en el L5, ¿no? Entonces, poco a poco así distintos académicos, tanto de medicina, cirujano-dentista, han incorporado se, a la unidad de morfología y función dado que está la organización más disciplinaria por laboratorios, y también algunos han migrado, cuando abrió la Uvimed en 2000, la Uvimed abrió en 2005, la Uvipro abrió en 2005 y la Uvimed en 2004, algunos doctores, por ejemplo la doctora Leti Moreno se fue a la Uvimed, y el doctor Peñalosa, que eran habitantes este de aquí, se fueron a la, se fue a la Uvipro. ¿no? Entonces, es, es interesante ver el... Camino de la facultad, ¿no? Ya siendo facultad, después de la aprobación del posgrado de psicología, esto florece más y se vincula más la docencia en la investigación. Tenemos en la unidad de morfología y función una fuerte carga de los académicos vinculados a la docencia en biología y en medicina, y algunos son de la carrera de cirujano-dentista, hay pocos en cirujano-dentista, pero eso no quita que también los alumnos de cirujano-dentista pueden acceder a la unidad de morfología y función. Ahora, sobre todo, porque ya ven que esta acá del posgrado de ciencias. Digo, tiene tutores del posgrado de ciencias médicas odontológicas. ¿no? Entonces, este vínculo docencia-investigación ha sido crucial para el desarrollo de la unidad. Por supuesto, los programas institucionales como es PAPIME. El PAPIME yo lo considero un programa muy noble, porque el PAPIME te permite hacer un planteamiento de formación de alumnos, de apoyo a la formación de recursos humanos, pero te permite obtener buenos recursos para fortalecer los laboratorios de investigación. Entonces es muy socorrido los proyectos PAPIME en biología y especialmente en la unidad de morfología y fusión. También distinguidos académicos de nuestra unidad cómo tienen acceso a ser tutores de los distintos programas de posgrado, posgrado ciencias biológicas, ciencias del mar, posgrado de ciencias biomédicas, tienen oportunidad y tienen infraestructura para in, incorporarse más a proyectos PAPID y de ahí fortalecer los laboratorios. Esto ha sucedido en años más recientes. Actualmente es muy complicado, ahorita que salió la convocatoria PAPID, están las cosas más complejas y pues sí, PAPID es innovación tecnológica y entonces se piden otros otros este otros productos no pero los papimen han sido muy muy muy favorecidos y muy muy nobles sobre todo para los biólogos que para trabajar re, se requiere gran cantidad de, de material de laboratorio reactivos aparatos cierta infraestructura que a veces otras áreas del conocimiento no les es tan difícil obtenerlos sobre computadoras etcétera este con este contexto quiero que si el doctor Gerardo presenta los laboratorios de la UMF, estuvo armando con mucho cuidado esa presentación y los distintos laboratorios actuales, actuales. Sí quise mencionar los posgrados iniciales que eran locales de la dependencia, porque recuerden que cuando fue la modificación de los estudios de posgrado de la UNAM en el 97 y después con los posgrados únicos, como ha venido también la evolución del posgrado mismo, con los posgrados únicos ahora las dependencias somos co-sede, ¿no? Entonces, por eso las, las, las, estas maestrías que fueron muy valiosas, tanto la de biología de la reproducción como la de biología de recursos vegetales, eh, fueron grandes aciertos de la dependencia porque permitieron, igual que las maestrías de modificación de conducta, de farmacología conductual, de neurociencias, permiten la preparación de los propios docentes para cumplir a cabalidad los planteamientos que en su momento la universidad hizo sobre lo que esperaba de las unidades multidisciplinarias. De tal manera que con los posgrados antiguos, los vigentes, se ha fortalecido mucho la productividad, tanto de artículos, de libros y de formación de recursos humanos en posgrado Tuve yo la fortuna y el honor de ser miembro del consejo técnico en el último consejo grande, que fue de 2012 a 2018. Ya conocía yo algo de las unidades, de la facultad, porque tengo ya bastante tiempo aquí, pero tuve la oportunidad de conocer la gran diversidad y magnificencia de los proyectos y lo que Istacal ha aportado al país y a otras áreas del conocimiento a nivel mundial. Estoy, con esto concluyo mi primera participación, porque yo le decía al doctor Gerardo, de lo que se trata es hacer un contexto, yo creo que con esto doy el contexto, se presenten los laboratorios y vengan las distintas cosas. Solo quiero hacer una cosa. En una presentación que dio el doc, profesor Pasillas, yo tuve la oportunidad de escucharlo, él se hacía, como eran reflexiones, él hacía él hacía una reflexión y decía porque platicaba lo del departamento de pedagogía y la gran presencia e importancia del proyecto de investigación curricular y él comentó cuando habló del doctor Remed y de otras personas, incluso dijo a dónde se habían ido de otros lados esos doctores él comentó, cuando estábamos trabajando en el departamento de pedagogía mí, siempre me pregunté qué tanto habíamos ayudado a las carreras a participar en sus cambios curriculares. Yo, con conocimiento de causa, le he de dar las gracias al doctor Furlan, a su grupo de trabajo, al doctor Remedi, al Lucema que estaba, al maestro Pasillas, que apoyaron con sus conocimientos de pedagogía a los planes de estudio y de todos he sabido la importancia de la producción científica de esta facultad, del famoso libro amarillo, lo iba a traer, pero lo tengo en la casa de ustedes, del de doctor Furlan. Entonces, la respuesta es sí. El departamento de, al menos en biología, la pedagogía de la, en Epistacala en ese tiempo, apoyó significativamente los cambios curriculares y eso es muy muy valioso para el devenir académico de la facultad. De ahí el vínculo, aunque estamos en alas de la facultad diferentes, los vínculos los vamos haciendo con las necesidades de trabajo, ¿no? Y por eso es que me, me, me quiero reiterar, porque el proyecto de investigación curricular, tan respetable como todos los proyectos que están, fue vinculado muy directamente a la formación de recursos humanos. Y lo comento porque al, antes de entrar a la sesión, el doctor Alejandro de mencionaba nosotros en la WICS estuvimos más más en la investigación y ya también en la docencia, pero como que era más a la investigación, sí, el personal que estaba escrito, pues estaba más dedicado a la investigación y menos dedicado a la docencia. También cuando vienen los programas institucionales, sobre todo aquellos del PRI, de verdad, y el cumplimiento de los del ejercicio de las plazas de carrera, pues ya la gente va incorporándose, unos al posgrado, otros al pregrado, otros a pregrado y posgrado, no es, no es más que el devenir de nuestra unidad y de nuestra facultad. Yo le comentaba al doctor Alejandro antes del inicio, pues ya está por cumplirse 50 años de la, él decía, las décadas son importantes y por eso es importante este evento. Sí, las décadas son importantes. Y los 50 años son más. ¿no? Entonces, esperemos que cuando sean los 50 años de nuestra facultad, tengamos muchas más cosas que platicar respecto al desarrollo de nuestros trabajos. He de comentar que no en el primer año, con esto concluyo, no en el primer año de la unidad de morfología y función, pero a, a los dos años, año y medio, año nueve meses, año diez meses... El doctor Sergio Vaca Pacheco, que se incorporó a la FESIS-TACALA, fue el fundador de la investigación en genética de esta facultad, al incorporarse a la unidad de morfología y función en el laboratorio de genética, que también lo van a presentar en un momento. Gracias por escucharme, les agradezco. Doctor Gerardo, no sé si... Ya, perdón, me gustaría eh, contextualizar un poquito eh, la parte que me corresponde eh, y lo relacionaré con principalmente el tiempo, el momento en que a mí me tocó este, iniciar como coordinador de la unidad en sustitución del doctor eh, Rodolfo Cárdenas, que estaba en ese momento. Eh, él terminó su, su periodo, o, o de, de esta forma, este, entró en sustitución en 2007, y desde ese momento pues, nos han renovado constantemente, ¿no? Bueno, renovado en todo sentido, porque le tocan a uno muchas, muchas cosillas, a veces un poco difíciles, y a veces eh, otras complicadas, otras este, tristes, etcétera, ¿no? pero desde 2007 estamos pues aquí y por eso le pedí a la doctora marta si podía eh, pues ayudarme a platicar toda la parte que yo no en, en gran parte yo no viví no yo entré a la unidad de morfología alrededor del año 2000 2001 y esto no, no, bueno, porque había, había que detallar en dónde íbamos a trabajar, cómo íbamos a hacerlo y si nos íbamos a integrar de la celular para acá, etc. Y ya empezando en la unidad de morfología, pues me di cuenta que había muchos problemillas, ¿no? Este, teníamos problemas de, de todo tipo, estructurales, que los seguimos teniendo en gran parte. este Digamos, teníamos, teníamos problemas o tenemos problemas con respecto a la estructura del edificio o el mismo edificio, su estructura, su, su movimiento constante, tenemos algunos eh, problemas con respecto a la parte en donde nos faltan personal, no, nos faltan básicamente técnicos académicos que so, se pues se mejoró bastante durante la administración pasada y y los recursos, pues no han, finalmente, hasta el momento no hay recursos, este, muy fáciles de adquirir, pero sí hemos estado de ese tiempo para acá buscando diferentes recursos, desde el recurso interno hasta recursos externos, ¿no? Es un poquito lo que se ha eh, dado con, con cierta frecuencia en la unidad por los investigadores, Hemos recibido también a varios investigadores nuevos. Hemos tenido que crear los laboratorios para ellos porque no existían esos laboratorios, ¿no? Ni teníamos espacio. Nos deshicimos de un, de un auditorio para poder crear dos laboratorios pequeños en donde pudieran desarrollarse eh, dos, dos investigadores nuevos que pues tienen una cierta, cierta llegaron con cierta... Este, premura, no había dónde colocarlos, y pues acordamos que estuviesen en la unidad de morfología, creamos para ello los lugares adecuados, los lugares necesarios, con un poco del apoyo de la, de la propia institución, y por otro lado, con apoyos de diferentes tipos, ¿no?, de otras áreas. Este, los problemas que, que se encontraban en ese tiempo, pues algunos de ellos subsisten, todavía están presentes, pero muchos de ellos ya no lo están, ¿no? Este, teníamos un cuarto frío, frío, que ya no era cuarto frío, era cuarto caliente, ¿no? Y, y un sistema de reproducción interna de, de gran cantidad de proteína móvil, ¿no? Entonces, esa proteína móvil en cucarachas. Y um, eran, era terrible, ¿no? Este, las, las, um, teníamos muchos lugares con grandes problemas sanitarios, teníamos este, problemas con los propios... Este, ingresos de agua o con la salida del agua ya este, utilizada digamos todo lo que son los, los drenajes teníamos problemas con las lluvias constante, muy constante, se inundaba con una frecuencia que no tiene ni idea o sea realmente teníamos muchos problemas a nivel del edificio a nivel eh, digamos académico no había problemas pero no había tantos problemas mejor dicho ¿no? los problemas más, más que nada se vinculaban a la falta de recursos a la falta de equipos, a la falta de, de. también de personal que tuviese una, digamos que preparación mayor. Por ejemplo, había pocos doctores, ahora ya esto se ha solventado bastante. Y además teníamos un incentivo, ¿no? De que quien no tenía el doctorado, pues le, le, le aplicábamos una partecita del presupuesto para que eh, de alguna forma pudiese adquirir algo importante para, para su trabajo. Y eso ayudó un poco, ¿no? Este, se incrementó la, la cantidad de publicaciones, este, optamos un modelo de distribución de presupuesto que, pues, pareciera para algunos no ser muy adecuado, pero nos ha funcionado, creo, ¿no? Desde mi punto de vista, salvo que alguien este, tuviera, no sé, propusiera alguna otra cosa diferente. Pero parece que ha estado funcionando y que es la de, subdividir ese dinero, ese presupuesto anual entre los profesores, primero en base a la productividad y últimamente, como no hay mucho o se ha reducido, pues en base a, a una distribución equitativa, eh, apoyando con lo que reste eh, este, algunas cosas importantes o muy necesarias para algún profesor o para algún laboratorio. ¿no? Y hemos construido desde, can, bueno, colocado canceles, eh, cambiado puertas, reconstruido cubículos, reconstruido laboratorios con el propio presupuesto de la de la unidad, el presupuesto anual, cosa que pues no deberíamos estar haciendo porque debería ser una instancia digamos a nivel de presupuesto institucional, pero bueno si eso no lo hay, pues vamos a hacerlo de alguna forma. ¿no? De la misma manera se han adquirido equipos o se ha colaborado con los profesores ya teniendo alguna cierta cantidad, un cierto apoyo por parte de los, de los proyectos eh, aprobados más algo que, que se pone como parte de la unidad de morfología del presupuesto anual pues hemos adquirido algunos equipos eh, importantes, se ha apoyado a los profesores nuevos, a los de nuevo, que han ingresado este, recientemente o, o más o menos recientemente, pues más o menos hace unos 8 o 10 años y, y parece que se han eh, pues, incentivado bastante en cuanto a, seguramente eso no ocurre, ¿no? Ya venían incentivados. Este, ellos ya tenían un, una idea de lo que iban a hacer, de cómo lo iban a hacer, y pasara lo que pasara, este, lo iban a hacer, ¿no? Y qué bueno, vemos, bueno, tenemos profesores que, pues, le están echando una cantidad de ganas tremenda, y nos enseñan mucho parte del camino que tenemos que recorrer al obtener recursos, por ejemplo, de otras instancias diferentes, cosa que necesitamos, independientemente de que la unidad actualmente ya tenga un grado de maduración bastante alto, pues requerimos ya que nos faltan los recursos, requerimos buscar recursos de manera externa, ese es uno de los detalles o problemas que podemos tener en la unidad de morfología de, en, en el momento actual el otro problema que está relacionado con el primero con la obtención de recursos es que sería bueno desde algún punto de vista este, de acuerdo a algunos algunos compañeros eh, integrarnos en un proyecto general independientemente de que sigamos trabajando en nuestros proyectos pero en un proyecto general que pudiese permitir la, la pues posibilidad de concursar con Conacyt por ejemplo por proyectos este, dedicados a, a a un apoyo fuerte en donde pues tuviesen recursos muchísimo más importantes que lo que a veces se pueda conseguir con papito, con papime, ¿no? Y eh, el último problema que yo veo desde mi punto de vista es, eh, o sigue siendo la falta de técnicos académicos. Este, actualmente tenemos nueve técnicos académicos, no todos los laboratorios tienen técnico académico, pero bueno, el, la administración pasada hizo eh, bastante énfasis en podernos eh, permitir la, pues el tener una cantidad mayor de técnicos, teníamos cuatro, tenemos nueve, que bueno, que ojalá y esto siguiera, pero bueno, dadas las condiciones del país, probablemente esto se vaya estabilizando y no haya mucho, mucho que buscarle, ¿no? Bajo estas ideas, este, les presento el, más o menos la situación actual de la unidad de morfología, y eh, quisiera compartir pantalla, Ya vemos tu presentación. Ahí está ya, perfecto. ¿Está? Sí. Ok, pues empezamos. Este es, eh, para quienes no conocen la unidad de morfología, porque seguramente hay algunas personas este, muy nuevas o que poco han caminado en la, en la facultad, esta es la unidad de morfología y función. Se ve poco de ella porque no tenemos una gran vista, ¿no? De ella. Eh, a partir del año pasado ya desarrollamos un una base de misión en donde pues la idea es desarrollar investigación científica y fomentar eh, básicamente el ambiente, ¿no? Tener un ambiente muy cómodo, muy cordial y de colaboración que permitiera la formación de recursos humanos. Este, ustedes pueden leer aquí el, la misión tal y como está en la página de Iztacala en el área de la división de investigación. Eh, el proyecto eh, puede ser sobre los organismos y el estrés ambiental en donde podrían caber en un momento dado todos los proyectos o todos los trabajos o todos los investigadores o todas las investigaciones que se hacen en la unidad de morfología. Pero bueno, también es cuestión de acuerdos. Finalmente, así lo, lo dejamos en la página, ¿no? eh, La visión está muy relacionada con, con, la, con la misión y finalmente la idea es que seamos un referente de integración y de autogestión, ¿no? Y no, no olvidando la formación de, de profesionales en, en esta unidad. Todos estos, eh, todas estas investigaciones se relacionan con los ámbitos de salud, recursos naturales, agricultura, educación y con la interacción de los organismos con el ambiente. ¿no? Contamos con una infraestructura que equivale a, a 1800 metros cuadrados. Son 19 laboratorios y 5 externos que son parte de, de la, o eran en un momento dado o forman parte de la unidad de morfología de manera externa porque colaboran con nosotros y, y, y llevan a cabo, bueno, también este, se les uh, aporta alguna parte del presupuesto, 5 laboratorios que están distribuidos en edificios del campus. Contamos también con un área de ultracongeladores, una oficina administrativa, cuatro áreas de mantenimiento de organismos externas en la parte de atrás de la unidad y una invernadera. Vamos a ver algunas imágenes de esto. ¿no? Se desarrollan muchos proyectos de investigación de, de formas diversas y de, de cosas diversas. Vamos a, a ir laboratorio por laboratorio. El primer laboratorio es el laboratorio de histología. El siguiente laboratorio sería el de endocrinología de peces. Los ordené así porque es la secuencia que tenemos al ingresar a la unidad de la pared derecha. Empezamos 1, 2, 3, 4, hasta el 9 y regresamos hasta el 19. En terceros, biología del desarrollo. Actualmente en este laboratorio de genética eh, están eh, de manera exclusiva los profesores Erasmo y, y Erasmo Negrete y Fernando Montes García. Pero como parte de ese laboratorio también se encontraron algunos profesores, algunos ya y este, que incluso forman parte de la historia de la unidad de morfología, parte de los fundadores de esta unidad de morfología, como el doctor Sergio Vaca, y como parte del laboratorio de genética, pues el doctor, este, aquí se los puse, Diego Arena Saranda, que pues ambos nos hemos adelantado hace algún, algún tiempo, ¿no? Pero lo recordamos con mucho cariño. Los doctores Armas son los profesores, los investigadores que tienen la mayor cantidad de, de clientela, diríamos por aquí, porque cuentan a veces con 30, 35 alumnos en, en distribuidos en dos laboratorios. También apoyamos actividades relacionadas con la comunidad, como son visitas de áreas educativas, eh, de la nivel secundaria o nivel preparatoria, que frecuentemente los vamos a encontrar aquí, eh, visitas en, en grupo, y que pues tienen diferentes intereses, ¿no? Muchos de ellos se van directos a la Botella de Anatomía y otros, eh, pues, van platicando. Eh, platicando con los profesores en cada uno de sus laboratorios. Contamos también con algunos laboratorios que prestan servicios externos, como ves a la empresa Kimberly Clark, la maestra Analia Muñoz Viveros, en esta imagen, este, presta a esta empresa y se obtienen recursos eh, externos a partir de eso, ¿no? Entre las labores externas que también con las que también a veces contamos es con visitas de, de personas ya sea de la tercera edad o simplemente de este, algunos voluntarios que colaboran en algunos proyectos como el de hidroponía, por ejemplo, de estos profesores de la, del laboratorio de ecofisiología vegetal ¿no? y aprenden cosas con ellos en este es el Laboratorio de Biología de Reproducción que comparten el doctor Martín Martínez Torres y la doctora Juanita Alba Luis Díaz. Me detengo un poquito aquí. Este, para comentar tantí, también que el doctor Sergio González Moreno fue uno de los iniciadores eh, de, de la unidad de morfología y función este, él igual eh, que el doctor Sergio Vaca y el doctor Diego pues se nos adelantaron hace un rato y, y pues los queremos eh, recordar finalmente con mucho cariño también La doctora Sandra Luz Gómez Acevedo es una de las eh, investigadoras que más recientemente ingresó a nuestra unidad, junto con el doctor Osvaldo Valdés López y el doctor Roberto Munguí Steyer. Son jóvenes con un extraordinario empuje en la investigación y, y eso nos damos cuenta por la calidad y la cantidad de trabajos publicados que, que han tenido y que han logrado realizar en los años que han estado en, como parte de la unidad de morfología. Pues más o menos este es el panorama actual de la unidad de morfología. Este, no es fácil, eh, digamos, hacer un, ni siquiera un resumen de todo lo que se hace en un momento de la unidad, pero esto puede, de forma muy compactada, dar una idea de lo que en ella se realiza y las líneas de investigación que en un momento cada uno de ellos trabaja. ¿no? Pues hasta ahí, doctor. Alejandro. Bueno, pues muchas gracias doctora Marta doctor Gerardo. Eh, vamos a ver si, si hay preguntas aquí por parte de la audiencia. En lo que, en lo que llegan las preguntas yo, yo me quedé reflexionando uno sobre, primero le agradezco el contexto a la doctora Marta no, porque pues eso nos enmarca de manera histórica ¿no? ¿Cómo es que pues, como ustedes lo en el título de su ponencia, cómo es que evoluciona la, la unidad de morfología y función, ¿no? Y eso permite además ir eh, entendiendo las circunstancias, porque la doctora Marta dice que no, que la UICS en realidad es la primera unidad de investigación, porque fue diseñada exclusivamente para esa función, ¿no? Entonces, la compro, la verdad es que si el, el argumento histórico me ha convencido plenamente, ¿no? O sea, ¿no? en esta idea de Primero, pues, la, la sorpresa, ¿no? De, yo, yo no sé si nos podrían ayudar profundizando un poco esto de, pues, de la, la sorpresa y la necesidad de transformar una unidad que estaba, que estaba ubicada para el apoyo de la docencia, es decir, que, que su función era, pues, apoyar las licenciaturas de, de, de lo que entonces era el ENEP, frente a este, a este proceso, ¿no?, de presión y evolución histórica de la investigación Formal. Supongo que tiene que ver con los argumentos que ya nos contaban tanto el doctor Peñalosa como el doctor Tirado, ¿no? Pues de esta presión de los ochentas y particularmente los noventas, ¿no? De hacer investigación. No sé si, si los dos nos pudieran profundizar un poco en este, en este contexto de cómo es que, a, que algo que nace con una función de docencia, o sea, de apoyo a la docencia, termina insertándose en esta dinámica de la investigación. Además, en la investigación tan diversa como la que nos acaban de de mostrar ¿Tu, tu micrófono tu micrófono Marta tu micrófono Marta no se oye no se oye actívalo Marta activa tu micrófono si sí, no vamos a ver dónde está acá lo que, pues no no puedo yo deshacer, pero yo le pregunté que, le, que lo... Es que el doctor ¿Listo? me bloqueó, como saben, me han, me han hecho fama que hablo demasiado, me bloqueó <risa> para que nunca dijera nada. Y yo lo ah, no acepto. acepto. Ya ves Alejandro. Qué está baballero. bien, pero ahorita ya puedes. Sí, yo <risa> creo que al biólogo le generó un estrés a todo aquel biólogo de las primeras generaciones, yo soy de la primera generación formados en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala le gener, nos generó un estrés crítico porque nosotros sabíamos ese es mi caso, es mi experiencia personal yo juraba que me iba a ir a la Facultad de Ciencias y que estaban juntos los institutos el Instituto de Biología, el Instituto de Ciencias del Mar y que y que tú, tú no, para tu realidad cuando eras estudiante muy jovencito y vas a entrar a la, a la licenciatura, tu realidad no es este, me va a tocar la Escuela Nacional de Estudios Profesionales y está acá, la del otro lado de, de la ciudad, más bien ya en el Estado de México. Los docentes mismos también, al ir incorporando a la dependencia para dar clase, Extrañan eso porque muchos venían, son fundadores de Iztacala. De hecho, a los 30 años, cuando era nuestro director, el doctor Ramiro Jesús Sandoval, hizo un evento muy significativo de los maestros fundadores, y etcétera, para toda la dependencia. Yo creo que fue algo que nos pegó la realidad. De ahí creo que surge la ilusión de hacer investigación. Porque cuando eres estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias o la Facultad Química, no tienes problema, porque a los lados tienes los institutos. Pero cuando eres estudiante de licenciatura, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, o eres docente, pues ¿ahora qué hacemos? No hay un herbario, ¿ahora qué hacemos? No está un instituto junto. Íbamos al Cinvestav, yo tuve la fortuna de tener un maestro de biología molecular que dijo, miren, de fisiología animal comparada y de biología molecular. Dijo, aquí no hay infraestructura, vayan el sábado a mi laboratorio y así íbamos, el sábado a hacer las prácticas de laboratorio que no podíamos hacer aquí. Entonces, cuando el doctor Alejandro menciona de dónde surgió eso, yo creo que fue la misma inquietud de los académicos, de la coordinación, de la carrera, pues que se tenía poca, poca infraestructura, la, el dinero alcanzaba para la docencia. He de comentar que yo, que soy estudiante de la primera generación, toda nuestra vida y varios de los compañeros de la unidad lo vivimos. Nosotros cooperábamos para el camión hasta quinto semestre, que fuimos a una práctica maravillosa, las lagunas de Chacagua, porque llevaron a toda la generación. Nos pagó la facultad, la escuela, el camión. Antes no. Entonces el biólogo cuando está formándose, aprende haciendo. Haciendo una curva de proteínas, haciendo un cultivo, haciendo una preparación, estas preparaciones que aquí mostraron los compañeros, los geles, la cinética de una enzima, pues es cuando ya tienes para la publicación, pero no lo puedes hacer primero si no haces primero lo de a pie, no de aprender, de darte cuenta los puntos críticos de una metodología En cualquier área del conocimiento eso pasa. Pero en la biología en particular, dado que actualmente, aunque se atiende a muchas carreras, en realidad es biología y biomédicas, ¿no? Y el posgrado de biomédicas, ¿no? Ciencias biológicas, ciencias del mar. Yo creo que fue la inquietud. También otra cosa que yo comentaba anterior, ya no me acuerdo, con mismo doctor Peñalosa, no es lo mismo cuando llega a la escuela la dependencia nueva, joven, maestros jóvenes, alumnos nuevos que primero están así como ¿Y ¿ahora ¿por qué nos mandaron a esta escuela? ¿Esta escuela sí es de la UNAM? Incluso años de distancia había gente de la misma ciudad universitaria que decía, ¿esa escuela es de la UNAM o es de la SED? ¿No? ¿De dónde vienes? ¿De Iztacala? ¿Esa es de la UNAM o no es de la UNAM? ¿no? El grado de desconocimiento, pero también la inquietud, la inquietud, y yo por eso agradezco la visión futura que tuvo en su momento el doctor Melitón Luna Castro y el doctor Rodolfo Limón, que dijeron, pues esos salones que eran para la docencia que teníamos, lo que ahora se convierte en almacén de reactivos, pueden ver las fotos de los laboratorios, los últimos laboratorios, el del doctor Osvaldo y el doctor Moon, ya no tiene porque ahí no, era, no eran aulas, esos laboratorios se formaron con el entusiasmo de los académicos a quienes confiaron. Ciertas autoridades que tuvieron esa visión de, va a cambiar el plan de estudios de biología, va, está la enseñanza modular, hay que hacer la, proyectos, los alumnos, ¿de dónde lo van a hacer? Pues esta unidad, yo no sé cómo fue la discusión, en, sería conveniente preguntársela al doctor Fernández Varela, cómo lo convencieron sus, sus ayudantes de que era importante hacer una unidad de investigación de apoyo a la docencia hasta que fue directora la maestra Arlés López Trujillo, se cambió el reglamento interno de la facultad, pero seguro lo dijo el doctor Tirado y seguro lo dijo el doctor Peyalosa. La investigación en Iztacala era, como luego pasa en el subsistema de la investigación científica, la investigación que se hace en centros e institutos es diferente a su nivel de la investigación que se hace en escuelas y facultades. Por fortuna, eso ya no permea en la UNAM. La investigación que se hace es investigación. La docencia es docencia, en pregrado y en posgrado. Yo creo que fue el estar en una facultad, en una escuela, en ese tiempo una escuela con muchos este, retos, y con, pero con mucha gente valiosísima, mucha gente joven. De verdad, ahora que tuve oportunidad de ver algunas de las pláticas de la WICSE de verdad, uno acaba eternamente agradecido a esos grandes maestros de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, me refiero en particular al doctor Fuglán, porque aunque parecía que era raro que hubiera un departamento de pedagogía y un grupo de investigación curricular, no tuvo su razón de ser. Y esta unidad de morfología y función se gestó porque había la necesidad, con el cambio curricular del plan modular, el primer plan modular que tuvo Iztacala, de tener, había una tercera etapa, tres semestres escolares, los alumnos iban a estar, se tuvo la visión de permitir que se fueran a los famosos centros e institutos, a los hospitales, ¿no? Para no tener tanta endogame, no te, porque no, además no había espacios, tantos espacios. De ahí fue una de las explicaciones por las que nunca se masificó el plan modular. La, a diferencia de otras carreras que inmediatamente no, no lo pusieron piloto, lo pusieron, lo implementaron, se termina la, la en cirujano dentista y en medicina, así sucedió, se termina el plan por asignaturas, entran los modulares. La formación de médicos y cirujanos dentistas requiere las clínicas, la formación de biólogos requiere ir al campo, gastos de prácticas de campo, pero requiere laboratorios de formación. De ahí que no es, no fue más que la implementación de los programas y de las funciones sustantivas de la universidad que la UMF ingresó a la investigación como una investigación de apoyo a la docencia, pero en su devenir académico, histórico y funcional, se ha convertido en una unidad importante y crucial de esta facultad. Yo creo que fue el tener maestros muy jóvenes y tener alumnos como sorprendidos, ¿no? ¿Cómo que no está aquí junto al Instituto de Biología? Entonces, ¿tengo que ir al Herbario Nacional? No, por favor, ¿no? De, por eso se fundaron luego los famosos centros de apoyo, Acuario, Herbario, Invernadero, Museo, Mapoteca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay la necesidad de la formación y del, del uso de cierta infraestructura, que no la tenía la dependencia, ¿no? El médico, el dentista, está cuatro semestres aquí, luego se va al campo clínico, bendito Dios, pero pues cuando quedas a los biólogos aquí cinco semestres y los tres restantes hay que darles investigación, ahora cómo le haces eso fue, por eso es tan importante los cambios curriculares que han en teoría beneficiado la formación de los biólogos o los médicos o los psicólogos o los cirujanos, dentistas, optometristas y enfermeras de esta facultad creo que ese es el punto crucial que fue la necesidad y, el, y la adaptación, cuando dicen evolución de la unidad, pues fue un proceso adaptativo medianamente y grandemente exitoso, diría yo Gracias. Gracias, doctora Marta. Doctor Gerardo, usted. Es... Yo agregaría también que ese, esa necesidad, eh, tal vez interna que tenemos todos los biólogos, el azar y la este, pues sigue siendo el mismo agente que estimula las actividades en la biomorfología, porque seguimos siendo y seguimos haciendo también investigación, no, ap no apoyando a la docencia, pero sí apoyando la docencia en su última parte en la carrera de biología. Lo que más tenemos son alumnos de licenciatura. Y en gran parte apoyamos a la carrera de biología, porque pues ya no se va la gente, no se va tanta gente pues al, a las instancias externas, sino se queda en la unidad de morfología. Y vienen hasta desde antes, ¿no? Desde, desde, no sé, LIC 2, LIC 5 ya están aquí y se quedan, finalmente. Y eso nos parece muy incentivante, particularmente hablando. ¿eh? Eh, muy bien. Eh, vi que, que desactivó su, su micrófono, Rodolfo. Yo no sé si tiene alguna pregunta. Si no, más preguntar. bien quería hacer algunas precisiones. Este, ah, yo bien. creo que la doctora Marta ya hizo una muy buena recopilación de, de antecedentes. y El doctor Gerardo ya nos dio un panorama muy interesante y aunque muy, muy sucinto de, de lo que es la unidad de morfología. La unidad de morfología, eh, como bien dijo la doctora Marta, surge en el 82. La primera vez que se menciona formalmente fue a partir del de, de año 1983, cuando el doctor Sergio Jal Río, el nuevo director de la entonces, enep le incluyó dentro de su plan de desarrollo de trabajo ¿no? como director. Eh, paralelo a esto y a la inquietud que tenían algunos de los profesores eh, ya de asignatura, la mayoría de nosotros estábamos acabando la carrera o tratando de titularnos, eh, eh, surgió eh, para todo el resto de la facultad. Algo que entiendo que también va a haber pláticas sobre, sobre ello, que es la investigación en las carreras. En aquel momento se les llamaba planes troncales de investigación. Eh, biología tenía su plan troncal, psicología tenía su plan troncal, medicina también tenía un poco de plan troncal, enfermería y odontología estaban un poco entre azul y buenas noches. El, la motivación para hacer esto también era justamente las ocho horas que decía la, la doctora Marta. El, el profesor que lograba registrar o, que se le avalara un proyecto de investigación podía contar con ocho horas de su tiempo. Eran horas de asignatura. Eh, los, como recuerdan y saben ustedes, todos ustedes ya, el profesor de asignatura no es de tiempo completo, es por horas. Entonces, profesor de asignatura con 40 horas ten, podía tener 8 horas de asignatura para trabajar en su proyecto de investigación avalado por la Epistacala. Muchos de los que estábamos en esa situación también estuvimos formando parte de eh, la unidad de, de morfología y función originalmente desarrollando incipientemente planes. Este, otra precisión que me gustaría hacer es por ejemplo, en la unidad de morfología y función original, se encontraba en donde ahora son las instalaciones del laboratorio de histología, un laboratorio de odontología que se llamaba, el, eh, o se le abreviaba el tema, era taller de elaboración de materiales dentales, ¿no? que lo, eh, estaba al cargo del doctor Gonzalo Banderas, que muy pronto se fue de la unidad. Y ese laboratorio quedó ahí este, abandonado. Posteriormente eh, fue el laboratorio que eh, pasó a ocupar el doctor Peñalos un tiempo, etc. Uh -huh. Estaban otros laboratorios como el de fisiología. Era el, estaba comandado por el grupo del de, doctor Fernando Fernández quiroz que se fue a la Universidad de Colima. Uh -huh. Estaba en la parte Ay, de, inmunología. de inmunología, era... Una, una porción que habían reservado la carrera de medicina para su utilización, en la cual eh, era una materia o un módulo que llamaban prácticas eh, clínico-quirófano, eh, un quirófano, que estaba constituido por una zona negra, una zona gris y una zona blanca, que simulando las, las regiones de los quirófanos en hospitales, Ajá. y posteriormente, eh, ante la nula... Eh, situación práctica para que los alumnos estuvieran ahí haciendo simulaciones quirúrgicas fue transformándose con el tiempo el paso del tiempo al laboratorio de inmunología el cual ya les platicó el doctor Gerardo uh -huh. eh, básicamente eh, eso es de lo que les quería hablar, obviamente las instalaciones han cambiado mucho eh, el número de, de laboratorios creció sustancialmente con el paso de los años, y bueno, el, el resto de la historia ya lo platicaron la doctora Marta eh, y el doctor Gerardo. Era básicamente ese tipo de, de precisiones nada más. Muchas gracias. No, pues este, gracias a ti, en realidad haces eh, precisiones interesantes a la charla, ¿no? Que nos permiten ir como ajustando los cambios que, que fueron sucediendo particularmente en la, en la primera etapa. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Este, veo que tiene la mano levantada la doctora Laborebelia. Este... Sí, buenas, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar es eh, ¿cuál sería como la proyección? ¿Qué falta para, para la unidad? ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Aumentar laboratorios? ¿Consolidar más los que tienen? ¿Cuál sería como la, la proyección? Y, este, y bueno, el doctor Gerardo ya tiene muchos años, ya conoce muy bien la la unidad como como si le preguntaran qué, qué les hace falta mencionaron ahorita este varias cosas no que, que bueno presupuesto creo que siempre nos hace falta pero pero cuál sería como la proyección no para que este yo me acuerdo de ahí que le decían la baticueva si ¿sí era ahí verdad ¿Sí era ¿Eh? donde? que ya ahorita con las con las fotos ya cual baticueva no es se ve se ve muy bonito pero cuál sería como la proyección que, que tuvieran para la unidad Gracias, Laura Evelia. Lo que te tomes a mi cuenta por eso es que se ve muy bonito el edificio. <risa> ok. Pues, pues adelante, doctor Gerardo, que digo que civilizadamente ha levantado la mano, a pesar de que eres el ponente. Bueno, junto con la profesora Marta. Bueno, una de las cosas que me, me llama mucho la atención es la. Eh, digamos los daños en la estructura que en un momento dado puede, del edificio que en un momento dado podrían eh, tener algún riesgo se ven aparatosos las paredes si ustedes se dan una pasada por aquí se ven aparatosos las paredes se ven daños eh, en diferentes sitios separación en los pisos etcétera y seguramente va a haber en algún momento este la necesidad ya imperiosa de que se sustituya el edificio, ¿no? Para mí sería un, un elemento muy importante porque nos daría un poco de, disminuiría un poco la, la pues la tensión o la idea de que en un se va a caer, etcétera, ¿no? Este, no se va a caer de acuerdo a los, eh, la gente, los estructuristas que han estado viniendo y demás. Este, pues nos indican que no se va a caer, que no va a pasar nada, que las columnas no están dañadas, pero uno siempre se queda con esa idea de, de pues, se nos está cayendo un pedacito de acá y un pedacito de allá y, y se está moviendo para acá la puerta y ya, ya arrastró la puerta. Los problemas principales no tanto están en la parte, digamos, presupuestal para, de apoyo a la, a la investigación, porque... Hay muchos proyectos, PAPIR, PAPIME, conacit etcétera. Entonces, por ese lado, no hay tanta necesidad de presupuestos. Algunos laboratorios sí no lo tienen, pero bueno, sí sería un poco la idea de, de ayudarnos entre todos y combinar a que se dé ese tipo de, de adquisición de apoyos. Pero la parte, digamos, del edificio, ¿qué hacemos? No? Es un asunto realmente institucional o, o de, de la administración central de la universidad, el definir en un momento dado las condiciones del edificio y su probable este, término de, en la historia, ¿no? este que pues nos llevaría a la necesidad de construir un nuevo edificio, si la unidad de morfología continúa como tal. ¿no? Y la última es la falta de técnicos académicos. Este, el laboratorio es que no tiene técnicos académicos, como lo mencionaba al principio, este, se hizo un esfuerzo bastante grande con la doctora Dávila en la administración pasada y, este, y tenemos actualmente nueve técnicos académicos de los 24 laboratorios, ¿no? Contemos. ¿Necesitarían al menos un técnico por cada laboratorio? Ah, si fuese posible, sí. ¿Y son 24, dices? Sí. Wow. Sí, faltan muchos. Y, y, si, y si creamos más laboratorios aquí, yo creo que van a faltar más. Porque Perdón, no... y una última. ¿Cómo, ¿Cuántos profesores son? Ya sé que tienen también varios estudiantes, pero profesores que están ahí trabajando cotidianamente, ¿cómo ¿cuántos son? 42. Sí. Pero bueno... Como decía el el sabio el, la, la la connotación filosófica aquí nos tocó vivir y pues da ni modo, ¿no? este vamos a continuar. Eh, yo voy a tratar de en lo que he inventado pueda continuar aquí. Este voy a tratar de